Porque la cultura no nada más está en las galerías, está en las calles, está en todos lados, o donde se genera, ¿no? principalmente donde se genera. Entonces, en ese sentido, creo que todos tenemos algo de cultura como individuos, como idiosincrasia, pero también la otra, la que te aporta lo que vas aprendiendo, lo que te deja el leer un libro, el ver una película, el el estar haciendo cultura es como política la política también la hacemos cotidianamente y entonces por eso eh, se vuelve una industria sí colonizadora la mayoría del tiempo siempre te están bombardeando a través de la televisión o de radio te están diciendo y qué película vayas a ver no pero no te dan opciones no entonces no hay mucho chance de ver otro tipo de cine por toda esta influencia hay una influencia terrible y dictatorial no de qué ver de qué ver sí es muy amañado, claro que sí, es inducido completamente en muchos de los aspectos la forma de vida, de cómo pienses, qué hagas, cómo te comportes y en lo que compete al cine, claro, pues ahí está, ¿no? Por eso cuando alguien que está fuera de, de toda esta influencia, como algún extranjero, llega y, y, y ve en la calle, o el, en el piso, ¿no?, este, o, una película de, de cine de autores, se sorprende, ¿no? Sí se sorprenden cómo llegan a un país tercermundista y tienen esta cantidad de, de, de, de, de cine, ¿no? Será lo que sea México, pero... algunos cuantos han hecho esta... pues esta magia o esta realidad de tener acceso a, a, a ello. Pero cuando llegan a ver... Esto, la gente que vende en la calle Tiene este tipo de cine sorprendente A mí me ha tocado gente que, que se sorprende De ver este tipo de cine Autores que ni siquiera en su país Lo han podido conseguir Y dice ¿de dónde carajo salió esto? Y es el pacto con el demonio que tenemos ¿no? <risa> sí.